Vamos a hablar de lo que es la gestión del ciclo de vida, pues con los ISUS y demás que hemos visto. Voy a hacer una pequeña introducción y vamos a, a pasar rápidamente al Hanson. Vale y luego vamos a ver también cómo hacemos toda esa parte de compilación y despliegue automatizado que vamos a desplegar una aplicación de NET Azure y cómo también con las GitHub Actions no es solo despliegue, sino que podemos automatizar un montón más de cosas. Entonces, pues bueno, eh, empezamos con la parte de, de ciclo de vida de GitHub. De acuerdo. Entonces, como os decíamos, GitHub no es solo código, ¿vale? Es, nos va a valer también para la gestión del trabajo. Sí que es cierto, como decía Nacho al principio, que si necesitamos cosas más complejas a la hora. Bueno, Unai, voy contando yo, pero tú para, interrúmpeme cuando quieras que esta parte. Perfecto. De los dos. Eh, no es a lo mejor GitHub una mm, herramienta totalmente dedicada a lo que es la gestión de los isus, tareas y demás. La podríamos complementar con Azure DevOps Boards. ¿Vale? Pero podemos, para la mayor parte de los equipos, probablemente podemos empezar a trabajar directamente, simplemente con los isos. Entonces, vamos a ver qué tres patas fundamentales tenemos a la hora de trabajar con GitHub, eh, no solo el código, sino todo lo que son las tareas, que son los ISUS, los projects y los milestones. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los ISUS es simplemente una unidad básica para la gestión. Vale, Vamos a poder tener etiquetas para distinguirlos, los vamos a poder asignar a personas, lo vamos a ver ahora todo esto con un y. Se puede, y y se utilizan como una conversación Ahora, al final no deja de ser un listado de cosas de elementos que tenemos en nuestros proyectos de, de Github de acuerdo porque pertenecen a un repositorio de Github entonces pues bueno esta va a ser la, la unidad básica para para la gestión que vamos a tener. ¿Cómo los vamos a usar? Pues bueno, lo habéis visto un poquitín con Luri. Vamos ahora a profundizar en ellos. Simplemente los creamos. Nosotros tenemos nuestro repositorio de Github. Nosotros los creamos, los podemos enlazar con otros elementos, ya sean estos otros elementos, referencias a código fuente, menciones a personas, APRs, que suele ser lo más habitual y tenemos un formato Markdown y una serie de keywords y una serie de um, Hints que nos da el propio Github para poder hacer todos estos enlaces, vale? Y para qué los vamos a usar realmente para todo si habéis colaborado o habéis seguido algún proyecto de open source como por ejemplo los que tenemos de esquio. Veréis que muchas veces, pues oye, si detectáis algo que está fallando en un proyecto open source, vais a GitHub y les dais un ISO. Si un ISO, si queréis colaborar con alguna pull request, creáis un ISO en base a plantillas que se puedan tener y demás y lo enlazáis con vuestra pull request para que se pueda hacer la trazabilidad de esa pull request en open source. De acuerdo, realmente es para todo. No, no tenemos una, especie, una casuística específica digamos, no, aquí se usa un ISO, aquí se usa otra cosa, sino que lo vamos a usar para gestionar todo el trabajo. Sí, si quieres, igual lo vemos con un ejemplo un poco sí. más claro, ¿no? Pasamos ya, te cedo, ¿vale? Compartes tú. Sí, cuando veas, por favor, me, me lo dices. Estamos viendo. Vale, un poco lo que comentabas, ¿no? Vamos a abrir un repo en verdad, este mismo que mencionabas, por ejemplo, de Skio. Y, y vamos a ver un poquito qué es lo que tenemos y cómo se trabajar Bueno, hay dos cosas que has dicho que son importantes. Vale, al contrario que igual otros sistemas a los que estamos más acostumbrados, por ejemplo, Azure DevOps, que es una herramienta con la que también trabajamos, ¿no? Eh, pues allí eh, damos de alta eh, distintas opciones, o un bajo, una feature, o eh, cualquiera de elementos eh, diferentes. En realidad, en, en GitHub no tenemos esto, lo que tenemos es la capacidad de abrir un ISU y, y ya está. Después tenemos este tipo de eh, elementos adicionales que podemos incorporar, como son eh, labels, proyectos, milestones, a quién se lo asignamos y demás. Pero lo que sí que tenemos es, es la oportunidad de, a cada, de de poner una plantilla a, a los issues o poner n plantillas y un poco eh, diferenciar qué es lo que estamos dando de alta. Si nos vamos a otro proyecto de ejemplo, como por ejemplo eh, .NET e eh, .NET, .NET Core y nos vamos aquí, Vale, fijaros que cuando nosotros vamos a la sección de ISUS, en este caso que hay, pues como veis, un montón de ellos, y, y creamos un nuevo issue, ya nos sugiere pues di, diferentes plantillas para que podamos realizar, ¿no? Eh, pues una cosa es dar de alta un, un, un reporte de un bug, una propuesta de diseño, una petición de una característica o incluso pues simplemente una pequeña discusión, un issue con, con Rosling, con, con el sdk.net, con, con, con diferentes eh, opciones. ¿Cómo trabajamos esto desde GitHub? Pues en realidad cuando vamos a las settings y nos vamos a las settings de nuestros issues, fijaros que tenemos aquí una sección nueva de templates, ¿vale? Entonces yo puedo crear, por ejemplo, un, un template para un bug report y a, al editarlo, bueno, pues esto es lo que nos, nos deja aquí por defecto, que es un, un pequeño markdown, ¿vale? Donde eh, esto es lo que nos va a aparecer la primera vez que nosotros creamos un issue es lo mismo que si yo vengo aquí y le digo bueno vale, pues get started y ya yo pongo el título del issue y aquí tenemos un markdown donde nosotros vamos completando oye pues eh, los pasos para reproducirlo la descripción exacta del problema eh, con qué versión de no sé de la librería estás trabajando con qué versión de Visual Studio etcétera etcétera etcétera vale entonces aquí es donde vamos dando de alta esos pues, eh, digamos tipos de plantillas y repito igual que veis ahí pues nosotros podemos dar de alta eh, múltiples plantillas para eh, lo que nosotros queramos ¿vale? editarla ponerle un nombre en concreto eh, template for x vale y lo mismo entonces con esto ya tendríamos eh, todas estas plantillas ¿vale? eh, de issues diferentes eh, para que nosotros cuando nuestros usuarios eh, desarrolladores, externos o gente que quiera colaborar en el proyecto, crear un nuevo issue, lo, lo puede hacer. En estas templates, además, ¿vale? En estas templates, además, lo que podemos hacer... Vamos a volver a crear una template, por ejemplo, para My Report. Lo que podemos hacer es asociarles directamente ya un, un label para que cuando se creen, se creen con ese label establecido. ¿vale? Aquí podemos ir a, a Labels y, por ejemplo, puedo ponerle que esto es un, un, un bug. De tal forma que cuando se cree ese issue, eh, ya se puede asignar a una persona, ya se cree con unos labels determinados y, por lo tanto, a ti después te sea mucho más fácil eh, localizar eso. ¿vale? Si, por ejemplo, quiero ver todos los issues relacionados con, en este caso, un label que es HTTP Store, ya puedo, eh, digamos, filtrar por... Por esa característica. Otra de las cosas que comentábamos eh, que se pueden hacer en los issues es efectivamente mencionar a la gente, ¿vale? En este caso, a esta persona, a mi ¿vale? Entonces yo puedo escribir una tarea, puedo mencionar a gente, y esta notificación le llega automáticamente a esa persona, incluso que no forme parte del proyecto, porque, bueno, esta ha sido quien quien ha hecho una petición de una característica y le estamos avisando de que, de que esa característica está hecha, esa es la primera, ¿vale? Se puede mencionar eh, eh, líneas de código eh, que tú quieras referenciar para que cuando alguien lea el ISU sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo, incluso pueda navegar a esa línea en concreto de nuestro código, ¿vale? Esta es una característica eh, realmente chula. Eh, pero también podemos, yo que sé, mencionar eh, pues un comité en concreto o, por ejemplo, mencionar alguna pull request. Por ejemplo, podemos decir, this eh, feature is done on eh, y mencionar una PR. Fijaros que cuando yo pongo la almohadilla, inmediatamente eh, me va a andar sugiriendo una serie de cosas vale y en este caso yo por ejemplo puedo poner la 182 que yo no sé que existe y en este caso es una APR vale y cuando yo voy aquí y eh, pongo simplemente el hover del, del ratón me dice bueno pues esto está relacionado con esta PR, puedes navegar a ella, etcétera, etcétera. Lo mismo si en vez de, por ejemplo, mencionar una un PR en este caso quiero mencionar algún eh, commit en concreto, ¿vale? Pues puedes eh, copiar cuál es el identificador de commit, volver aquí y, y mencionar pues, este commit en concreto, ¿vale? Lo mismo cuando vas a la preview, eh, esto debería dejarme, eh, me debería dejar está eh, referenciando este, este commit, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo, estos, ¿vale? Entonces, cuando voy a la preview, veis que aquí tengo el commit, puedo eh, verlo, incluso puedo irme directamente hasta el commit y ver todos los cambios eh, que ese commit a, tiene con respecto al, al código pasado, ¿de acuerdo? Eh, comentaba Luis que también lo utilizamos, un poquito para esa estrategia de, oye, don't push your pull request, ¿no? Que es como, creo que esa frase es de Miguel Licaza, no sé si es cierto o no, pero bueno, yo siempre se la asocio a él, por lo menos es uno de los que promocionaba, decir, oye, no mandes un pull request sin tener una pequeña discusión inicial acerca de cuál es la característica que quieres cambiar, implementar, agregar o modificar, ¿de acuerdo? Primero, eh, pregúntalo, ¿qué eh, eh, y después de preguntarlo, pues eh, eh, lo, lo valoramos, digamos, ¿no? Y se valora y se acepta y si no. Digamos entonces que las issues también se usan como una pequeña discusión. Comentaron también tanto Juanjo eh, que, que existe lo de GitHub Discussions, pero al final eh, eso aún está en beta. Es una característica importante, pero bueno, con Isus podemos también tener perfectamente ese trabajo de, de discusión un poco sobre las características y demás que tenemos. Vale, al mismo tiempo tenemos otro concepto que también vamos a mencionar con respecto a los Isus, que son los Milestones. ¿vale? Los Milestones es una forma de intentar agrupar todos estos ISUS, que pueden ser, repito, bugs, características, eh, sugerencias de implementación, etcétera, dentro de una eh, agrupación. ¿vale? Al final, un, un milestone nos va a permitir un poquito, pues eso, agrupar todo el trabajo que hemos hecho eh, para una entrega, para un para un eh, para un hecho en concreto y que lo podamos eh, en cada entrega, en cada release, si lo queréis llamar así, en cada parte, podamos ir agrupando todos estos issues y, y hacer referencia a ellos. En este caso veis que, por ejemplo, aquí había un milestone que es Esquio 4, donde, eh, digamos, todos los ISUs que se han cerrado. Eh, o todos los issues que se han asociado, digamos, a este milestone, son los que eh, tenemos aquí. ¿vale? En general, cuando el milestone es pasado es porque todos estos issues están cerrados. Lo mismo con sus categorías de, de sus labels, lo que han sido bugs eh, y, y lo que no. Uno de los hechos importantes, aunque lo veremos un poquito más adelante cuando lo veamos con Luis, es que, y lo veremos también conmigo, con Gihab es que podemos asociar, digamos, acciones tanto a Milestones como a Isus y demás. Entonces, lo que nos va a permitir es poder tener ciertas automatizaciones importantes. En el caso de Milestone, eh, después de que el, el, Luis Fry le haga una introducción a GitHub Options, veremos un ejemplo de una Option mm, referida a un, a un milestone y qué es lo que nos permite generar y, y hacer en, en, en este caso. Vale, entonces pues, eh, tenemos issues eh, en milestones, ya los hemos visto un poco en concreto y ahora nos quedaría un poco la parte de, de proyectos, que es la que os puede explicar un poquito más en detalle. Eh, sí. Luis Frey. Vale, pues vamos a ir a la parte de proyectos. nos no voy a mirar antes a ver si hay dudas por aquí. Voy a compartir mi pantalla. Entiendo que ya la veis. Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, por no emponzoñar, por así decirlo, y no ensuciar el proyecto de esquío, yo voy a hacer la parte de proyectos en otro proyecto mío, ¿vale? Que es un proyecto de ejemplo que es sobre el que luego veremos las GitHub Actions. Entonces, como decía una y tenemos por un lado lo que son los issues, tenemos por otro lado lo que son los milestones y vamos a ver ahora la parte de proyectos. Al final la parte de proyectos se une también con la parte de issues porque podemos tener issues que pertenecen a los proyectos y que están en los paneles Kanban. Realmente nosotros cuando tenemos un repositorio de GitHub, que lo podéis ver aquí, tenemos esta parte de proyectos. Inicialmente la tendremos vacía. Aquí nos habla un poco de qué es lo que podemos hacer con esta parte de proyectos y sin más vamos a crear. Nuestro primer proyecto. De acuerdo, le podemos dar una descripción. Interesante aquí es que tenemos determinadas plantillas. Nosotros podemos empezar con un project proyecto, de acuerdo, que sea totalmente en blanco y empezar a configurarla a partir de lo que nosotros necesitemos. Pero también GitHub nos proporciona una serie de plantillas para trabajar ya directamente con estos proyectos. Entonces tenemos plantillas como un Kanban básico, de acuerdo, que lo que va a tener, vamos a ir creándolo. Para que lo veamos. Cuando nosotros creamos el proyecto, porque podemos tener todos los proyectos que queramos creados en nuestro, en nuestro repositorio. ¿De acuerdo? Si tenemos GitHub Interface, además estos proyectos pueden eh, expandirse a lo largo de la organización para tener una visualización mucho más integrada de todo. Entonces, fijaros, yo le he dicho un una plantilla básica de Kanban, me ha creado la plantilla de To Do, me ha creado la plantilla de In Progress. Nosotros podemos crear otra plantilla, por, perdón, otra columna, por ejemplo, de Don. Vale, sin ningún preset o con algún preset, como por ejemplo el de Don y aquí vamos a ver después qué son estas automatizaciones. Yo creo mi columna, uy perdón. Eh, sí, el don normalmente lo crea él automáticamente. Vale, entonces fijaros, yo he creado aquí esta columna, él me ha creado ya unas tarjetas y aquí ya tenemos que diferenciar en una cosa. Nosotros podemos tener tarjetas y podemos tener ISOs. ¿De acuerdo? Nosotros si nos venimos aquí a ISUS veréis que todavía no me ha quedado ningún ISU. Si yo me vengo aquí a la parte de proyectos, me vuelvo a mi proyecto y digo, pues esto me lo quiero convertir en un ISU. ¿De acuerdo? O esta tarjeta, por ejemplo. Pues yo la convierto en un ISU, me proporciona ahí una, un título, me da la descripción, yo me vengo ahora a ISUS y aquí yo ya tengo este ISU que me ha creado. ¿Vale? Y este ISO está enlazado, perdón, le he dado para atrás demasiado rápido. Este ISO está enlazado con el proyecto y sabemos y podemos moverlo entre las columnas que tenemos en el proyecto. De acuerdo, fijaros como yo lo puedo ir moviendo de las columnas que tenemos. De acuerdo, sin más. Eh, esto ya os digo, es totalmente personalizable. Nosotros podemos, igual que he hecho yo, desde aquí, desde estas tarjetas que también son las de ejemplo, las podría borrar. Me acuerdo, podría venirme a un ISO, crear un nuevo ISO, asignarlo a un proyecto, y desde este momento, este ISO me va a aparecer. Vamos a abrir una otra pestaña, me va a aparecer en este proyecto. A ver, no sé si se está refrescando. Vale. No lo he asignado todavía a la columna. Aquí está. ¿Vale? Entonces nosotros ya podemos irlo moviendo entre de las columnas. Aquí estamos trabajando de un modo un poco manual, por así decirlo. Pero una cosa interesante que nos proporciona GitHub es que cuando nosotros creamos un nuevo proyecto, ¿vale? Un tablón. Podemos seleccionar una plantilla, por ejemplo. Vamos a seleccionar esta para enlazarlo también un poco con lo que veíamos con Luru, de acuerdo de Automated kanban with reviews. Vamos a crearla. Fijaros, aquí nos ha creado ya algunas columnas más, pero más allá que las columnas que nos ha creado, lo que es muy interesante, bueno, veis que aquí me está sacando los isos para que si yo quiero agregarlos también a este proyecto, pues los puedo agregar y los puedo reordenar y demás. Pero una cosa muy interesante que tenemos en GitHub con los proyectos son las automatizaciones. Todas las columnas tienen esta gestión que podemos hacer aquí. Entonces vamos a ir viendo, por ejemplo, de eh, manejar esta automatización. Nosotros aquí podemos decir, oye, todos los issues que se creen automáticamente van a venir a esta columna. Antes veíamos que se había quedado en un estado que era en el waiting triage y que hasta que yo no le he dicho el todo, no se ha creado aquí, si yo aquí. Le dejo esta automatización me vengo a mis isus. de acuerdo. Y lo asocio al proyecto que tiene las automatizaciones. Ahora sí que automáticamente. De acuerdo, me lo ha creado en la columna del tú, pero no solo eso. Si nosotros venimos aquí, por ejemplo. A estas automatizaciones es, oye, si un ISU se vuelve a reabrir o si, por ejemplo, se crea una nueva pull request basada en un ISU, me lo va a mover aquí directamente. ¿Por qué? Porque él asocia que es algo que está ya en trabajo o que nosotros le hemos dicho que es, que es este preset porque lo podríamos cambiar nosotros y podríamos cambiar estas automatizaciones y cuando empieza una nueva APR, pues lo moverá en progreso. Lo mismo con, por ejemplo, Review in Progress, ¿de acuerdo? Si yo me vengo aquí a las automatizaciones, vemos que cuando tenemos una APR que está eh, pendiente de aprobación por un revisor, me va a mover los ISUS directamente aquí. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues es un pasito más allá de lo que veíamos con los proyectos y con los milestones. Realmente, perdón, con los ISUS y con los milestones. Realmente, por así decirlo, el orden sería nosotros tenemos ISUS, los podemos asociar o no a proyectos dependiendo de qué nivel de trazabilidad queramos, de acuerdo, y también después vamos a generar los milestones porque lógicamente todo esto sigue siendo compatible con los milestones. Esto no es más que una, un modo de visualizar en columnas y con unas automatizaciones determinadas, si queremos, eh, todos los issues que tenemos en un proyecto. Realmente no tiene mucho más que un panel de Kanban de los que seguro que ya estáis muy acostumbrados a ver, pero la base de todo esto es, los issues y ese enlace que tenemos tanto con las pull requests como con los milestones para después saber qué es lo que estamos entregando y qué es lo que estamos viendo realmente no tiene no tiene mucho más Entonces, no sé si tenéis alguna duda más de esto pero puesto que estamos viendo el tema de las automatizaciones con los proyectos y los milestones porque una de las cosas muy importantes que vamos a ver también en las github actions es cómo todas estas automatizaciones también podemos lanzarlas con, eh, con las github actions si quieres una y te cedo la palabra Vemos cómo a través de un Milestone que se compone de unos issues que podrían estar en un proyecto, podemos generar unas release notes en la wiki para saber qué paso a paso qué es lo que estamos entregando en cada una de las entregas y luego ya vamos a ir un poquitín más en profundidad a ver cómo funcionan las Github Actions, cómo podemos empezar a crear un GitHub Workflow y cómo podemos hacer un despliegue completo de una aplicación de netcore desde que tenemos el código en Github hasta que lo desplegamos a Azure. Vale, Perfecto, no sé si ya he compartido pantalla. Eh, sí. Eh, vale, perfecto. Bueno, pues un poco lo que comentabas. ¿no? Ahora lo que a nosotros nos interesaba es, bueno, pues eh, cada vez que tenemos un, un milestone, eh, cada vez que tenemos un, un milestone, pues nos interesa que, por ejemplo, al cerrar ese milestone, como por ejemplo podría haber sido eh, este último, ¿vale? Al cerrar este milestone, por, por, por ejemplo, poder generar un conjunto de... Eh, una gris nos, las típicas notas de, de qué es lo que hemos hecho eh, durante todo este trabajo, eh, qué issues hemos creado, qué nuevas eh, características hemos incluido en nuestro proyecto, o bueno, eh, sin más, qué, qué conjunto de trabajo se ha realizado durante esta iteración, que es básicamente como podríamos llamar a este, este milestone, ¿de acuerdo? Entonces, un. un, un, sí, perdona, de... perdona un momento, Unai. Eh, Milestone. Nosotros aquí lo estamos llamando iteración, lo estamos llamando entrega, pero igual que los issues, e igual que las columnas de los proyectos, tenéis que hacer ese ejercicio vosotros en vuestros proyectos de cómo lo queréis organizar y qué es, qué es para vosotros un milestone. No hay una regla predefinida, esta herramienta eh, vale para cualquier tipo de equipo, entonces tenéis que vosotros hacer ese, ese mapeo, por así decirlo, de lo que queréis. Vale, eh, perfecto, sí. Eh, eso es, eh, básicamente, hace, intentar hacer ese mapeo. Por ejemplo, en este caso, a lo que a nosotros nos interesa es asociarlo a una iteración de una versión de del de conjunto de librerías. Y bueno, lo que nos interesaba es eh, poder llegar a tener algo como esto, ¿no? Pues unas release notes donde, por ejemplo, en, en el momento en el que se cierre el, el milestone, eh, nosotros podamos ver aquí pues, todas las características que se han incluido en, en esta iteración, vamos, para nosotros. Eh, por ejemplo, incluir code más pixi para eh, la UI de este producto, eh, eh, tener la posibilidad de hacer un sí de múltiples usuarios, eh, yo que sé, configurar diferentes proveedores de base de datos, eh, tener import export de una configuración de un producto, bueno, características al final que nosotros hemos ido completando. Y al mismo tiempo, pues todos los todos los bugs que se han ido eh, eh, fijando todos los bugs que se han ido arreglando y quiénes han sido los, los contribuidores de esto. Bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo mismo con automatizaciones, en este caso con, con GitHub Actions. Vale, fijaros que un poco la norma es meter dentro de la carpeta de todo eh, GitHub y, y Workflows, meter eh, nuestras automatizaciones. Entonces, nosotros tenemos aquí una automatización que la podemos... Eh, intentar ver, ¿vale? Fijaros, en este caso, este GitHub Actium eh, va a saltar cuando nosotros cerremos un milestone, es decir, cuando nosotros le demos a cerrar todo este milestone, y lo que va a hacer es eh, coger todas las issues relacionadas con ese milestone y eh, hacer un, una nueva entrada en la wiki, ¿vale?, con, con toda la información.